estudiar el ciclo histórico del Dow Jones para saber dónde estamos situados, lo aplazaremos para otra ocasión en el que haya más tiempo para hablar de ello. Ahora nos centraremos en el patrón clásico corrección impulso que ha realizado hasta el momento, que fue originado el 19 de septiembre del 2014 y que deja una espesa duda sobre el Dow Jones debido a que fue el fondo de inversión energético de los hermanos Rockefeller los que provocaron el inicio de la caída al anunciar tres días más tarde que el longevo fondo iba a ser liquidado la primera semana con 50 mil millones de dólares y en los próximos meses la cifra se triplicaría eso ha llevado al Dow a un patrón clásico correctivo hasta los días 15 y 16 de octubre a, para realizar una figura de doble mínimo e iniciar un nuevo impulso de cinco movimientos al alza se encuentra en el cuarto y el quinto debe hacernos en los máximos del día en estos momentos el diferencial para alcanzarlo es de 120 puntos. Recordamos que cada 100 puntos doble usted la inversión realizada. Como los finales de año las empresas hacen autocartera, tradicionalmente hacen un maquillaje que dura hasta el último día del año, por lo que suele ser alcista. Pero cuidado, las emociones, que esta semana del 20 al 25 de octubre se celebra el 85 aniversario del famoso crack del 1929, concretamente el 24 de octubre, con un bloque de circunstancias muy parecidas a las de entonces. Por lo que nada más cerrar sus posiciones largas, sería recomendable poner posiciones cortas en el mínimo del cuarto impulso, 16.200, con vistas a obtener un beneficio cuyo objetivo lo fijaremos en el inicio del ciclo, es decir, en los entornos del 15.852, para hacernos con 350 puntos. Recuerde que en la historia del Dow Jones el mes de octubre es clásicamente bajista y el mes que mayor número de cracks financieros acumula, Así tenemos el de 1987, el daullón se desplomó un 22%, pero también no se puede olvidar el de octubre de 1973, cuando se iniciaba la primera crisis del petróleo, la del ferrocarril de 1897 y el estallido de la burbuja de los tulipanes en 1636.